Las once promesas de Pablo Casado si gana las primarias del PP. Las principales propuestas del exvicesecretario de Comunicación. El PP busca su futuro. El debate ideológico no ha brillado durante estas semanas, pero el candidato Pablo Casado ha lanzado algunas propuestas si gana las primarias, así combaten Casado y Soraya a Sánchez, enfangados en una guerra de vídeos cutres y casposos. Y algunas están pensadas si va un paso más allá y consigue ganar luego las elecciones generales, según recoge en Huffington Post el periodista Antonio Ruiz Valdivia, Soaya Sáenz de Santa María afirma tener la victoria en el zurrón al vez que lo hace Pablo Casado. 1. Una refundación del Partido Popular. 2. Recuperar en el Código Penal el delito de sedición impropia y de convocatoria ilegal de referéndum. 3. Bajada del IRPF y del Impuesto de Sociedades. 4. Supresión de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. 5. Modificación de la ley electoral para que gobierne en los municipios la lista más votada con el sistema de doble vuelta. 6. Cambio en la ley electoral en el que una prima de escaños impida a los independentistas poder decidir un gobierno. 7. Defensa de la libertad educativa, libertad de elección de centro y evaluación de los conocimientos. 8. Fomentar el libre comercio frente al aislacionismo. 9. Designar inmediatamente los candidatos autonómicos y municipales para que tengan tiempo para prepararse para las elecciones de mayo del año que viene. 10. Convocar una convención extraordinaria para debatir sobre programas, principios y bases del partido. 11. Actualizar y depurar el censo del PP.